Cordiales, príncipe de todo el mundo, os está hablando Luis en directo desde Madrid. Y hoy, antes que nada, lo primero que quería pedir era un minuto de silencio. Vamos a hacer un minuto de silencio a todos por, en, por todas las víctimas fallecidas. En España nos dicen que llevamos ya más de 15.000 fallecidos, que probablemente sean más. Y, y hacemos os pido un minuto de silencio por todos los fallecidos en todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Me ha parecido adecuado, de acuerdo, Prislines. Bueno, como os decía, os estoy hablando desde Madrid en directo. Prisline siempre emite en vivo, vale. Y hoy vamos a hablar un poco, lo que os he puesto en el título, cómo va a ser la economía para todos después de, de esta situación del bicho, vale. Es algo que nos preocupa. Yo creo a todos. Os recuerdo que aquí tanto los invitados que están en el salón de Zoom como yo mismo os damos cada uno nuestra opinión personal. Eh, tenemos también en esta ocasión en el salón al, al letrado, al doctor don Alberto de Enrique Arnau, que es abogado del ilustre Colegio de, de Abogados de Madrid. Bueno, vamos a pasar. A, eh, ¿Qué os quería decir? Bueno, os hago un resumen rápido, vale. Eh, vamos a ver. Eh, yo creo mmm, que pinta la cosa un poco negra. ¿Vale? A ver, no a muy corto plazo, porque a corto plazo, como habréis visto un poco, los gobiernos pues van a, a imprimir todo el dinero que sea necesario y digo bien la palabra imprimir, imprimir para pagar ayudas, para tal, oye, que está muy bien, es la manera a lo mejor de salir ahora mismo a corto plazo del agujero. Sobre todo al que le den la ayuda, otra cosa es al que no se la den. Pero claro, la, la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? pues ese dinero pilines, lo vamos a tener que pagar al final todos de qué forma y cuando digo todos digo en todo el planeta de qué forma pues tanto la fed en Estados Unidos como aquí el banco central europeo van a imprimir los euros y los dólares que sean necesarios qué va a pasar entonces a un año vista a dos años vista que es como hay que pensar las cosas pues que cada vez el euro y el dólar va a valer menos exagerando un poco os pues podría decir que una barra de pan puede llegar a costar a lo mejor en un futuro no muy lejano 50 o 100 euros. Esa es la manera que lo vamos a pagar. O 50 o 100 dólares, eh, me da igual. Vale, Entonces, vamos a hablar un poco cómo podemos protegernos un poquito de todo y, y la opinión que cada uno pueda poner. Tengo aquí unos datos que, bueno, los digo muy rápido. Por lo visto, en, el, en Estados Unidos están en estos momentos con un 17% de paro, que es una brutalidad ¿eh? para ser Estados Unidos. Eh, eh, según JP Morgan eh, va a caer la economía allí por lo visto, un 40%. Me estáis diciendo, ¿y por qué me habla Luis ahora de Estados Unidos si nosotros estamos en España o queremos ir a España? Pues porque mm, al final está todo interconexionado, y si allí va mal la economía, va a ir mal también en Europa. ¿Vale? Pero bueno, insisto, no os quiero asustar, porque aquí somos positivos. Precisamente todo esto lo hacemos para protegernos y estar preparados. Mira, si aquí nos hubieran confinado aunque hubiera sido 10 días antes seguro que el bicho no habría matado a 15.000 o 20.000 personas habrían sido muchas menos es muy importante adelantarse ese es el mensaje rápido que os quiero dar vale un poquito para los que tenéis algo de ahorro y que no tiene ahorros hay casi el que se tiene que preocupar menos porque os voy a decir una cosa lo que no va a cambiar es que siempre va a ser necesario el trabajo ahí os doy una luz de esperanza el que tenga ganas de trabajar y quiera trabajar ese sobrevivirá. ¿Vale? Al que veo mal, o más que al que veo mal, es al que vive de unos a otros. ¿Vale? No sé si me explico bien. Pero vamos, que el trabajo siempre va a ser necesario. Bueno, voy a pasar al salón. Podéis preguntar ahora lo que queráis, a mí o a los invitados, como queráis. ¿Vale? Vamos a, primero, mmm, señores del salón de Zoom, los que tenéis la mano levantada, pues os, os voy dando paso. ¿Vale? Eh, no sé a quién elegir porque sois tantos hoy os recuerdo que el que quiera aparecer aquí en vivo ahora ya no puede entrar pero debajo del vídeo he dejado el enlace vale para los próximos vivos entrar entre las ocho y media y las nueve hora de madrid ¿eh? las de la tarde PM, vale a las nueve cierro el salón como os he dicho y qué os iba a decir que saludo a todos los que estáis ahora mismo conectándose en el vivo de youtube que nos he saludado y a los que veis luego el, el vídeo vale poner también las preguntas en youtube bueno vamos a ver manos levantadas prelines por ejemplo eh, teníamos aquí a ver que os activo el audio jesús que es? es que muchos me habéis pedido que hiciera este vídeo pues venga jesús te invito Actívate el micrófono, a ver. Ya, ya, lo. ya lo tienes activo. Venga. Ya no dinos, tu lado, ¿no? dinos tus inquietudes, Jesús. Jesús, oh, recordamos hola, hola. que está en Madrid. Él es español y está en Madrid. Y como si habéis visto los otros vídeos, él trabaja en un supermercado, ¿vale? Jugándose la vida todos los días. Bueno, Luis, yo te quería comentar una cosita. Estamos, eh, me han mandado unos vídeos esta tarde y me ha gustado los vídeos que me han mandado. Y te quería comentar una cosa. Yo prefiero, ya que veo la situación que tenemos, que cada día los ahorros se están yendo, ¿por qué no nos metemos en el Bitcoin? ¿Qué te parece a ti, Luis? Bueno, eso, a ver, está claro que cada vez las monedas estas de papel que imprimen los estados van a perder valor, porque es que ya lo estaban perdiendo. Y, y bueno, ¿qué le voy a preguntar a Venezuela o Argentina, como os digo siempre? Sí. Pero. Y Rumanía también, creo. Y Rumanía, ¿no? bueno, y todos, pues ahora nos va a tocar al euro y al dólar. Pero tampoco es irse de cabeza al Bitcoin sin conocerlo. Yo lo que sí os Ahí invito, está. y ahora muchos que estamos confinados y tenéis tiempo, a estudiarlo, por lo menos a estudiarlo. Yo en la próxima semana voy a traer un experto en esa materia, aquí a entrevistarle, ¿vale? Para que os lo explique bien. Pero yo lo que os aconsejo, más que lanzaros ahora a comprar, os digo, no, esto no es un mensaje para que lo hagáis para mañana. Sí, sí, sí. El que, esto es un mensaje para que vuestros ahorros, los que tengáis ahorros, de cara a un año vista a dos años vista empecéis pensando en protegerlos y desde luego si lo vas a tener en dólares o vas a tenerlos en euros cada vez va a valer menos vas a tener los mismos 100 dólares o los mismos 100 euros pero cada vez vas a comprar mucho menos porque están imprimiendo lo que son millonadas hoy mismo ha salido aquí el vicepresidente este chavista que tenemos el tal pablo iglesias diciendo que va a dar rentas mínimas oye a mí me parece muy bien si me dan 500 euros por la cara me parece muy bien todos los meses yo firmo y que me los den también y que os los den a los que eso pero claro de dónde van a salir esos 500 euros mensuales pues los van a imprimir qué va a pasar que cada vez el euro va a valer menos lo que pasó en claro. venezuela mm. más más like, pero es lo mismo entonces hay un poco la yo os he dicho que yo de mis ahorros de cada 5 euros tengo uno en bitcoin los otros cuatro no, yo... todavía soy prudente pero... Yo lo he estado escuchando, Luis, en los vídeos que me han mandado y está hablando con un señor que se llama Javier, no sé quién, pero bueno, es un hombre que, que entiende muchísimo también como tú y de verdad que me, me ha animado bastante en, en, en ese tema, como te he comentado antes. Lo no, que pasa que tú, Jesús, no conoces lo que es el Bitcoin, sí, ¿no? No, no, claro. lo, no, lo, no lo has estudiado. Yo es que llevo lo dos o tres dirá. años estudiándolo. Claro. Y de hecho, hombre, un, un consejo rápido que os podría dar a todos, a ti, Jesús, y a todos. Pues yo qué sé, sí. si a mí todas las semanas me sobran 20 eurillos, pues eso no es mala idea esos 20 eurillos a la semana o al mes invertirlo en Bitcoin. No es mala idea. Y tener cuidado porque hay mucho. Mmm, o no sea, una problema. cosa es lo que es el Bitcoin de verdad y otros son pseudo criptomonedas, que en la actualidad hay más o menos mil criptomonedas y, y, y habrán infinitas en el futuro vale Pero bueno, pero metiendo un 50 euros cada mes, ¿no? Por ¿Ves? ejemplo, eh, meter 50 euros cada mes, 50 euros que te sobre que puedas sí, que prescindir ya, bueno, de ellos, que, que no lo vayas de... a necesitar dentro de otro mes, sino que los puedas sí. tener ahí un año o dos. Yo sí lo haría, en mi opinión, yo, yo lo hago. Yo también lo voy a hacer así. En mi opinión, que no digo que lo hagáis o no, yo os estoy dando el aviso de que tanto la FED como el Banco Central Europeo van a imprimir masivamente a pagar todos para quién queréis que va a pagar la fiesta nosotros lo van a imprimir pero qué va a pasar que, a que al repagar. final lo pagamos nosotros porque tú tienes 100 euros ahorrados pues cada vez el comerciante te va a pedir más más euros sí. por lo mismo por sí. eso también digo sí. que el que trabaje también tiene un salvoconducto ¿vale? Más preguntillas. A ver, por ejemplo, Norland, ¿no? Luego los que habéis intervenido podéis seguir interviniendo, incluso activando el micrófono si son preguntas rápidas. Venga, Norland, tienes. Hola Luis, Buenas. hola. Dinos hola. dónde estás, amigo, por fin. Eh, mi nombre es Norland, soy nicaragüense. Eh, soy nicaragüense, estoy ahora en San Sebastián. Y bueno, yo tengo una pregunta para don Alberto. Eh, por eh, asuntos de documentación pero antes de la documentación vamos a acabar con las de dinero y luego ya pasamos vale. a las de documentación vale te dejo ahí Perfecto. en la espera levantar ahora la mano los que tengáis de dinero y luego pasamos a las jurídicas vale para tener un Perfecto. poco de orden déjalo ahí vale. Norland. deja la mano ahora como distingo lo que pasa bueno paso a otro que tenga de, de dinero y luego pasamos a las jurídicas vale ¿Vale? Sí, guárdalo ahí, silénciate si puedes, ¿vale? Luego sí, te vuelves claro. a. Déjate la mano levantada si quieres, Norland. Eh, a ver, Ricardo, por ejemplo. Activaros el audio, Prilines. Bueno, oh, eh, ¿cómo te va Luis? Buenas tardes, Ricardo. Yo estuve mirando algo y solo que digo. Pues, Dudas que tengas que yo te pueda resolver de lo del monetario y luego no, las no, jurídicas para Don Alberto. No, las no, hacemos luego. Creo que hay que tener mucho cuidado con toda lo, lo, la gente que ofrece esto, ¿no? Y hay, que hay un refrán que dice que cuando la limona es muy grande está mal santo eh, desconfía. Y yo, por lo que he leído, este, hay que tener mucho cuidado con, lo, con los sitios que, que dan una renta muy rápida que en dos meses, en tres meses duplica la plata y eso me parece que no son muy serios que digamos, ¿no? Muy buena pregunta, Ricardo, efectivamente, nadie os puede garantizar que en dos o tres meses va a valer una cosa u otra, porque eso nadie lo puede saber. Entonces, si os dicen eso, desconfiad. Yo conozco algunos sitios fiables, pero no los quiero decir, y menos en público, porque yo esto no lo hago en plan comercial para venderos nada yo todos estos vídeos los hago gratis os doy mi conocimiento don Alberto da el suyo el otro da el suyo y ya está no o sea pero a ver en privado si te os puedo decir algún sitio fiable que yo conozco pero efectivamente lo que has dicho es muy buena muy buena observación en cualquier sitio que os ofrecen oye esto seguro va a valer dentro de tres meses va a valer tanto cuidado que te lo expliquen bien cómo lo puede, cómo pueden adivinar el futuro porque que yo sepa nadie puede adivinar el futuro ahora lo que sí podemos es pensar con la lógica si están imprimiendo masivamente, en estos mismos momentos la Fed está imprimiendo dólares a, a, a, a, a, en plan brutal y el Banco Central Europeo va a hacer tres cuartos de lo mismo, pues vamos, de lógica es, yo os diría, compraros oro o compraros bitcoin, eso es lo que yo diría. Con tranquilidad, claro, que no va a ser una superinflación aquí en dos meses, no, insisto, de un año a dos años qué pasa que el oro físicamente es muy difícil ya de encontrarlo por lo que tengo entendido en todo el planeta ¿eh? ya lo han acaparado unos cuantos pues nos queda el bitcoin vale pero cuidado que hay mucha por ahí mucho engaño de gente que se aprovecha del desconocimiento de otros y ya está ahí mira hoy me decía ariel que iba a comprar bitcoin cash y le he dicho quieto que no es lo mismo bitcoin a secas que bitcoin cash os recuerdo rápidamente, Bitcoin es la criptomoneda originaria, la neutra, es público su, su algoritmo y claro, a, a la vez como es público nadie lo puede manipular, pero sí lo pueden copiar. Entonces cualquiera puede crear otra criptomoneda, cambiarle un poquito el nombre y venderosla como la original, que no lo es. Pero muy buena muy buena observación la que acabas de hacer, Ricardo. Efectivamente, si te van garantizando un precio en el futuro, cuidado. Cuidado. Porque nadie puede saber el futuro. Eso ya son otras historias que montan usando el nombre. ¿Algo más no, quieres preguntar, Ricardo? No, no, no. Tú estás en Argentina, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Cuéntales muy brevemente a los prilines qué pasó con tu moneda. No, no, no. bueno, moneda argentina no, no sí. Aunque lo sabemos todos, pero para, que, para prevenir, vosotros sois los mejor preparados ahora. Fíjate lo que os digo. Sí, sí, no, no, no. Acá ya tenemos, vivimos de crisis en crisis, así que ya sabemos lo que es la devaluación y lo que es que la moneda no. Hoy compras un kilo de pan y mañana no compran ni medio. y si eso es constante, es uno de los grandes problemas de este país, ¿no? Pues aquí, aquí eso, eso que estás diciendo ahora mismo, a mí eso me es inconcebible y miedo me da yo nunca lo he vivido en toda la edad ya que tengo nunca he vivido esa situación de que un pan te valga otro alguien nos avisó tú que ya también ah, no. tienes experiencia y lo has vivido ¿no? las sucesivas devaluaciones de argentina alguien nos avisó oye cuidado compraros cuando aquellos serían dólares compraros dólares que el peso va a valer menos alguien salió en youtube a avisaros con tiempo no, a Nadia, una vez Cogerme a... el truco que a mí me da igual que compréis oro, que compréis Bitcoin, oye, o como si os compréis una casa, hay que se la pueda comprar. En una casa va a preservar el valor, ¿es cierto? Ayer, Ricardo, alguien que se ha comprado una casa preserva el valor, ¿no? Acá sí, el ladrillo claro. vale. El ladrillo vale, exacto. Tienen que ser ah, cosas vale. físicas que no sean la moneda fiatesta de papel. Que lo que ha pasado va a pasar con el dólar y con el euro. Ese es el mensaje que os quiero transmitir, sin alarmaros y sin meteros prisa. De un año a dos años, tres años vista, os estoy hablando. Por cierto, Ricardo, ya que estamos eh, hablando con Argentina, que tú estás en Argentina, ayer una chica, una mujer de tu país, mmm, me preguntó, quería venir a España. Total, que decía que cómo hacía a vender la casa. Y no sé si la respondí bien, la respondo muy rápido. Como no tenía los 500.000 euros, como es lógico. La doy un truco, vende la casa con escribano, mira, mi, lo que me haya valido los 20.000 mil euros me los han dado por la casa. se si quiere venir a España se viene a España, se lo trae como quiera, puede ser de, de, de muchas maneras, en, en, en dólares, en bitcoin o como sea. Vale. Total que aquí en España puede estar con la visa no lucrativa que le piden que enseñe los veintitantos mil euros y le dan la visa no lucrativa. Cuando pase un año ya puede canjear la visa no lucrativa por otra que le permita trabajar y esos veintitantos mil euros que le han dado por la casa como solo los ha tenido que enseñar siguen en su poder y ya con eso se puede comprar aquí otra casa o hacer lo que quiera esa es la respuesta mejor que le puedo dar a tu compatriota que luego fíjate cuando acabó el vídeo ya me acosté digo esta chica no le ha orientado bien del todo porque le di la solución esa de la visa golden pero que esa era otra pero tiene este este pequeño atajillo Vale, sí, sí, Marta, Marta, Urpi, que es de Mar del Plata. Esa es, Marta, que no me he acordado de su nombre, pero me ha acordado de su caso y, y lo quería decir. Y gracias a que te veo, vale. Habíamos hablado también el tema ¿te acordás? que presentar la escritura para decir de dónde vienen los fondos, ¿no? Exacto. Es importante que el que venda la casa que traiga la escritura para, por si le preguntan, eso, dónde vienen los fondos, que no es ninguna narcotraficante, entre comillas. Eh, lo que vos hablaste eh, ahora recién a ver si me queda clarito si uno lleva 27.000 euros y los muestra eh, y uno puede quedarse dos años más que, no, mira, más que mostrarlos es ir al consulado de españa allí en argentina y sí. pedir una visa que se llama no lucrativa no lucrativa entonces para darle la visa no lucrativa se la van a dar muy fácil lo único que le van a pedir es que demuestre que tiene 20, no sé si son 26 mil, euros. Ajá. para Marta. Pues mire, sí los tengo porque he vendido mi casa y los tengo aquí, en, en, en la moneda que sea o donde sea. Y entonces con eso le dan la visa no lucrativa y ya con la visa no lucrativa puede viajar a España y vivir un año. Primero te la dan por un año, pero es que ahora te digo lo mejor. Cuando lleve un año en España y le va a caducar un poquito antes lo puede eh, cambiar por otro tipo de visado ya estando aquí en españa que le permita trabajar que no necesariamente tienen que ser dos años la visa no lucrativa de hecho primero te la dan por un año luego la puedes seguir renovando o ya supongo que a marta le interesa una visa que le permita trabajar cuando pero esos son, son se la van a dar cuando ya lleve un año en españa claro, claro. y como los veintitantos mil euros son de ella pues entonces se puede comprar la casa si quiere aquí en españa yo creo que es la mejor solución que le he encontrado a marta y gracias por recordarme su nombre que es que me quedé un poco con cosilla. Bueno, yo os abro ya, venga. Os voy a dejar ya que preguntéis lo que queráis a Don Alberto o a mí, venga. Para no. Le voy por orden de manos. Venga, ¿quién ha levantado la mano? Hablando algo un, un muy pequeñito del Bitcoin. Venga, Milton, pregunta. Bitcoin. Bitcoin. El Bitcoin se puede comparar como el euro. Como sí. el perdón, como el oro. Porque el oro se sabe cuánta cantidad hay. El Bitcoin se van a imprimir simplemente de cierta cantidad y no van a ver como los billetes que pueden imprimir, imprimir y. Te digo más milton es mejor que el oro porque el oro aunque es escaso nadie sabe por ejemplo de aquí a diez años cuánto oro se va a haber sacado de la tierra en cambio de aquí a 10 años todos sabemos cuántos bitcoins van a haber, porque es un algoritmo matemático Milton se ha silenciado milton bueno he explicado Milton sigues ahí Milton, sí, sí, sí, Luis, vale. sí, sí, sí, Luis, quedado, también, ¿no? ¿no? Má, Yo te diría te... que es más escaso que el oro, porque el oro siempre se puede encontrar una nueva mina, un nuevo yacimiento, el Bitcoin no, no. pero el Bitcoin se no se está cerrado. Con el oro, pues que es que sabemos cuánto, cuánto se puede sacar. Y sí, hombre, yo desde los... luego prefiero el oro a un dólar o el, do, el oro al euro, <ríe> por sí. supuesto. Y también eh, para los que digamos no tenemos ahorro y podemos tenemos pensado empezar a hacer un ahorro. En vez de hacer un ahorro en un banco, en un CDT, hey en un Bitcoin. Y el Bitcoin, en el... tú puedes invertir oh. si quieres 20 euros, como si inviertes un euro, pero bueno, es que un eurillo a lo mejor ni te compensa, pero tú puedes comprar 20 euros de Bitcoin perfectísimamente y puedes guardarlos en tu propio móvil. Ahora, luego Son no de... pierdas la clave, la clave no la pierdas, porque si luego se te pierde el móvil, tienes la clave de respaldo y en otro móvil los puedes reconstruir en otro monedero, que hay monederos que los llevas en el móvil pero la clave sí. no la perdáis nunca porque si pierdes la clave has perdido los bitcoin porque aquí no vale ir al banco luego a llorar que he perdido la clave de la tarjeta lo importante es que el bitcoin no tiene intermediarios simplemente usted con su dinero usted era quien se lo da quien todo eso exactamente yo al señor de colombia que hablábamos antes podríamos mandarnos el dinero o marta por ejemplo que vende su casa en argentina lo puede mandar para acá directamente vamos va con ella va en su móvil que en realidad está en la nube, está en la blockchain. El móvil tiene las claves para acceder a esos Bitcoin. Da lo mismo que ella esté en Argentina que esté en Madrid. Da lo mismo. Sí, muy Uy. importante que la gente estudie y que vaya emprendiendo, va aprendiendo cómo se mueve el Bitcoin. Sí, es lo que quiero yo, que estudiéis un poquillo el tema. Que lo estudiéis Yo llevo ya unos años estudiándolo. Y ya un poquillo, como usuario, me lo conozco. La semana que viene os traigo un experto. Dinos, Jorge, que has levantado la mano. Venga, yo os voy invitando. Venga. Jorge. Cómo está Luis? Eh, habla Jorge Moreno de, de Cali, Cali, Colombia. Eh, soy paramédico. Eh, yo tenía algo o, o he estado pensando en algo. Es cómo reactivar la economía en España. ¿Cómo van a hacerlo los españoles de reactivar la economía? Perfecto. Y entre una de esas cosas, entre una de esas cosas, estaba pensando yo que eh, para reactivar la economía en España es el turismo. Una es el turismo. Turista va y deja el dinero ya. Correcto. España vive, vamos, su, su, su gran fuerte es el turismo, efectivamente. Sí. En ese, en ese orden de ideas, de ideas para las personas que, querido, que quieren viajar en España en el momento de que, de que vayan a viajar, yo tengo dudas o dos preguntas. La primera es: ¿qué tan recelosos van a estar en, en inmigración en España de dejar pasar a, a, al turista? No importa si se va a quedar o en realidad va de turismo con el tema de lo que está con el bicho. Sí, no, pues, si esto viene, por ejemplo, de Colombia. Pues mira, te lo voy a. Como te cojo la pregunta y para darle un poco de dinamismo al vídeo, Jorge, te entiendo la pregunta. Van a estar igual que estaban ahora, solo que además, Jorge, además le van a añadir que igual te hagan una exploración médica rápida de esta, de a ver, pues mire, yo tengo aquí un certificado de que yo no tengo el bicho. O con un termómetro, pero es o que te hagan una prueba allí mismo, un test rápido, que supongo que para junio ya lo sabrán, habrán masivamente. Eso es la diferencia que va a haber, que los estados se quieran asegurar que cuando alguien va a entrar que no trae el bicho, pues como está haciendo ahora China. Si es que yo siempre os dije que el confinamiento iba a durar tres meses, no lo quise decir muy alto, como ahora nos no digo esto, me mirabais un poco así, pero yo decía, si yo no leo el futuro, yo veo a China han tardado tres meses confinados a todos nos han empezado diciendo que 15 días en españa y supongo que en colombia y en todos los países os dicen que 15 días en 15 días no va a salir nadie a la calle pero es lógico porque es que si sales en 15 días el bicho está ahí todavía el bicho está ahí esperando entonces qué va a pasar por pues lo que están haciendo ahora en china que allí ahora cuando tú llegas a china te miran que no tengas el bicho y como lo tengas en china ahora te tienen ahí apartado 15 días o hasta que te cures. Esa, esa es la respuesta, Jorge, la respuesta rápida. Vamos, tampoco puedo saber el futuro, pero será eso. Claro, pero te lo harán a ti y se lo harán a cualquiera, o sea, a, cualquier, a cualquiera que quiera entrar, sea de donde sea, ¿sabes? Y la, y, la, y la otra pregunta es que también no tengamos temor en viajar, porque a lo que interesa a, a, a, a, la, a España es que vaya bastantes personas, bastante turismo para reactivar la economía. Puede pasar de que no le formen problema en el ingreso, no le formen problema, no, no, no le tengan tantos requisitos o tanta cosa, porque lo que le interesa al gobierno español es reactivar la economía. Y vuelvo y repito, ¿quién hace a la economía? Una cierta parte es el turismo. Entonces, yo dije, bueno, ¿será que, que de pronto cuando vamos o vamos no de dónde viene de Colombia no pero aunque realmente Liz, aquí en Colombia no hay mucho muchos bueno según el gobierno, ¿Lo, está, lo está diciendo hoy, perfectamente si lo estáis viene. viendo con lo de la cosecha por cierto que no se da las gracias que no se ha dado las gracias a todos los que firmasteis allí la petición al gobierno vale si hay alguien todavía no sabe de lo que le estoy hablando que es una petición que ha hecho CEAR y nosotros la apoyamos para firmar que regularice a todos los emigrantes que están ahora en España ¿Vale? Que están sin papeles, ah, que lo regularice. El que todavía no lo haya firmado, en el vídeo anterior a este, debajo está el enlace. ¿Vale? Os lo pongo ahora en el chat sobre a los esa que estáis en el chat. Sobre esa regulación, eh, si llegan a hacer eso, los que vayan a viajar y se vayan a quedar, ¿qué pasa luego? A ver, Jorge, Entonces, si, si, haber, si, ya si ya he eso... Esa, esa claro, pero, pero eso si lo hacen será para... Es una petición que le hacemos al gobierno. Vamos a ver si lo hace. Ojalá lo haga. Vamos a ver. Aunque este gobierno a mí... Uf, madre mía pero bueno, a lo que voy, si lo hacen lo harán para los que están ahora mismo aquí. Está claro. Es que si no, ¿sabes? Pero bueno, los que estáis fuera vais a poder venir como hasta ahora. La, el cambio: que en la frontera os miden la salud. Van a miraros la salud, te la van a mirar más con lupa. Siempre la miraban si sí, de hecho siempre os pedían un certificado médico de que no teníais enfermedades infecciosas acordaros todos los vídeos que hemos hecho con ese tema Solo que ahora con entonces el bicho bueno ahora con se el se bicho se van, se van, se van, van a poner van. el foco en eso claro van a poner que uno no traiga el bicho vale Luis, entonces será bueno viajar de una vez con ese examen a la mano claro claro va a ser lo bueno traer el examen o el test hecho si no lo hacen en frontera a lo mejor igual lo haga. pero no tampoco pero quería, os preocupéis. Quería, quería regalar un datico y aquí lo tengo Aquí en Colombia, eh, según el gobierno, no hay tantos infectados. Hay aproximadamente 2.300 infectados. Claro, Jorge, escucha, Obviamente como es estamos correcto. en vivo, vamos a ir dando paso a todos los invitados, que estáis 34 personas ahora mismo en el salón. Luego, si eso, vuelves a intervenir. Vale, amigo. Venga, otro que ha levantado la, la... Mira, liumar Venga, Lumar. Me has leído el pensamiento porque estás activado según te iba a decir. No sé cómo ha sido, lo juro. Le he visto, le iba a bajar el sol, el este y a, para él se lo ha bajado. Venga, Lumar, todo tuyo. Dale, no te preocupes. Puedes pero... preguntar a mí o al doctor sí. lo que tú quieras. No, no sí, vamos. claro, mi nombre es Lumar Puerta y bueno, y hablando un poco sobre el tema, sobre la economía, bueno, yo soy administrador de empresas turística hotelera y créeme que realmente soy residente panameño, trabajo con una cadena, una cadena española y realmente que es. O sea, es un sector que se ha golpeado demasiado eh, en todo el sentido de la palabra. O sea, gente que ha tenido muchos años y ha, ha tenido que estar sin trabajo en estos momentos. Pero, o sea, realmente ahora mismo yo lo que recomiendo es que si alguien tiene algo, dinero ahorrado, o sea, es el momento o sea ideal para invertir. Porque, o sea, ahora mismo va a haber una mayor oferta y claro, o se va a incrementar la, la, la demanda ahora mismo a ver como una recepción ahora mismo de claro Liumar, y fíjate que yo más que invertir que también es invertir el bitcoin valía 30 euros cuando tuve una comida hace años con don alberto hace cinco o seis años ahora vale yo qué sé seis mil o por ahí pero más que invertir yo le estoy diciendo ya por protección y por protección de la obra. no Exacto, sé si por eso no solamente el que tenga bitcoin sino ahora mismo el que tenga cualquier persona que tenga ahorro es el momento ideal para invertir ¿En qué le aconsejarías tú invertir, ya que estás ahora mismo aquí, bueno, o sea, según tu conocimiento y tu experiencia, de lo que sea, de lo que sea, tú qué, o sea, qué, ¿qué harías? Eh, tú? O sea, por lo menos es el momento ideal para invertir en tierras, eh, propiedades, que eso a la final eso su valor no sé, nunca se va a depreciar, sino correcto, se va a mantener, correcto, se va, o sea se va a valorizar con el con, exacto, con el, una padre, tierra siempre exacto. va a ser una tierra, una casa va a ser una casa un pedazo de oro va a ser siempre un pedazo de oro y un pedazo de bitcoin es lo que os quiero decir también será un pedazo de bitcoin ese, ese, por ahí, Exacto, por ahí yo un poco yo... o sea lo que tienen dudas o sea, digamos porque o sea, yo te, yo desconozco realmente sobre el tema de bitcoin Eso lo he escuchado pero nunca lo he mirarlo un poco sin prisa yo no os digo oye comprar no no que lo estudies un poquillo sigue sigue el más, pero... Sí. No, y hay dos tipos de personas, hay personas que prefieren tener las cosas de este lado y decir, bueno, esto es tangible, lo quiero tener aquí, hmm. pero hay como personas que no tienen, o sea, saben, son visionarios y dicen, bueno, esto no es tangible, pero puedo tener esto esta ganancia a futuro. ¿Pero es coincides que guardar el dinero en un billete, en un en en, en euros o en dólares o, o como era en bolívares argentinos antes? O pesos, o sea, perdona, bolívares venezolanos, si no me equivoco, y pesos argentinos, mejor invertir en algo, ¿verdad? En algo exacto, tangible. Sí. Exacto. Ahora mismo esta es la oportunidad ideal, o sea, para los que tienen ahorro, o sea, de, de tener su dinero, o sea, fluyendo, o sea, pero hay que ser muy sabio en, en lo que hay que hacer, porque o sea claro, no voy a invertir en acciones en un hotel, porque realmente la, la y tener cuidado, porque también a veces exacto. tener cuidado, que hay mucho engaño por ahí en la vida en general. Exactamente. Y ir con prudencia, sobre todo ir con prudencia. ¿Quieres añadir algo más, amigo? ¿Y no, listo. Eso, eso era el tema. de eh, vale. pregunta Pero sí sería o sea, al final. Que, como para ir con la secuencia de, de, de la, digamos, del de en vivo. Vale, perfecto. Perfecto. perfecto pues pobre, venga, pobre. doy paso a otra persona. Luego los que podéis intervenir cuando queráis y da tiempo, ¿vale? Reiniciáis el audio y decís lo que queráis, cuando sea. A ver, eh, Norlan, me parece que. Te toca, Norlan, a ver. Eh, ya estás ahí, sí. Luis. Ya te escuchamos. Gracias, ya te escuchamos. Bueno, eh, te decía, mi. mi, mi Dinos dónde para estás, para... Para... Eh, perdona. Sí, sí, bueno, estoy en, en San Sebastián. Ah, sí, Sebastián. sí. Sí, yo soy de Nicaragua. Yo tengo oh, un año y un poco de estar acá en, en España. Y mi situación. Eh, cuando recién llegué. A España yo solicité un NIE y el cual me lo dieron una un documento que, que figura un número de identidad extranjero y eh, hubo alguien que me consiguió un precontrato y me hicieron eh, me asignaron un número de seguridad social. ¿En qué fecha fue, Norlan? Eso cuando te dieron el NIE? Fue, sí. el, el NIE. fue exactamente perdón 19 de marzo del 2019 o sea, de hace marzo. un año ya no eh, largo eh, sí sí hace un año yo yo estuve eh, en ese tiempo yo estaba por Sevilla eh, y me hicieron un precontrato y bueno me asignaron un número de seguridad social y empecé a trabajar por allá pero vale. trabajaba en el campo eh, y bueno ¿y qué es lo que ha eso. ocurrido Norlan? luego terminó el ciclo y llegué Ahora llego acá al País Vasco eh, y bueno, voy a empezar a buscar trabajo y ninguna empresa me contrata, aunque tenga el NIE ni, y aunque tenga el, NIE, el número de seguridad social, porque, me, porque no tengo un permiso de trabajo. Porque eh, se hizo básicamente, eh, no sé, dicen que no saben cómo me dieron un número de seguridad social si no tengo un permiso de trabajo. Porque, bueno, sí es Vale, soy, vale. El pues el te voy el... a pasar con, te paso con don Alberto, que está ahí atento. Perfecto. Y, y, y ya le repreguntas si eso, si es necesario. Don Alberto. Vale, vale. vale. vale. pues mira, eh, primero tenemos que saber, eh, digamos, las circunstancias por las que estás aquí en, en, en España y el tipo de tarjeta que es el que tienes. Si es una tarjeta de residencia con bueno, sí. derecho. A trabajar o una tarjeta de residencia con otro, con otro otras circunstancias. Eh, eh, lo normal es que si te dan el, el, el NIE, tienes un precontrato y te han dado de alta la seguridad social para trabajar, eso es, digamos, eh, reproducible en cualquier punto de, de, del país. Es decir, eh, te pueden contratar en cualquier otro sitio, eh, con el, tu NIE y con tu tarjeta y ya has trabajado, te pueden contratar en cualquier otro lugar. Eh, bueno, yo entiendo, don Luis, lo que usted me... Perdón, don, don Alberto. El uh -huh. problema es que a mí me asignaron un número de seguridad social y yo no tengo ninguna tarjeta. Únicamente tengo mi pasaporte y ah, un NIE uh -huh. que me asignaron. En extranjería, yo solicité, recién viene un NIE para abrir una uh -huh. cuenta de, de banco por el dinero que traía y eso. Y uh -huh. bueno, me dieron el NIE. Y con ese NIE, con ese documento, que es un documento, no es una... Una tarjeta o un documento normal, me dieron el número de seguridad social. Eh, vale. Bueno, previamente alguien un, me hizo Un caso error, raro, es un caso raro, ¿verdad, de un no. Alberto? Que le dan número de seguridad sí. social sin tener contrato de trabajo o permiso de trabajo. Es caso curioso, ¿no? Pues es un caso extraño, pero sí, entonces... no tiene, no tiene ninguna digamos, eh, problema. Eh, digamos, te toca eh, tramitar una tarjeta de residencia y de. de Tramitar una tarjeta eh, tarjeta de residencia. ¿Eso te, don Alberto, o... se le ha ido el audio. Espera, se le ha ido el audio a Don Alberto. Ha dado un botón, no, no sé cómo ha sido. Ahí. Don Alberto, le hemos perdido el audio. Hola. Sí, sí. sí, ahora ya te oímos. Es que le habíamos perdido el audio. Ahora ya le oímos. Ahora sí, ahora está bien. Es que me ha dado una llamada. Ah, vale. Pues le ha vuelto a entrar la llamada, don Alberto, le ha vuelto a entrar la llamada. Venga, pasa otro prelines. Sí, sí, sí, don Alberto, sí. que le están sí. llamando, ponga su móvil en modo avión. Cuando estamos en la consultoría, el móvil en modo avión. Sí, en Porque si le llaman por teléfono, perdemos a don Alberto. Le hemos perdido. No, es que mira que he dicho que no me llamen ahora y no se han debido de enterar. No, te decía que si tú tienes la documental, es decir, el, el, un número de, de, de seguridad social. Tienes una, una identificación de NIE y tienes eh, un contrato, digamos, de trabajo que ha sido sellado, digamos, adecuadamente en el servicio de empleo, pues con eso lo que tendrás que hacer es tramitar una tarjeta de residencia y de, y de trabajo, un permiso de trabajo por cuenta ajena. Eh, yo, yo, este, cuando, yo no tengo ahora contrato, porque, no. a como, a como, pero lo has tenido, cuenta. ¿verdad? Bueno, cuando empecé, a trabajar, eh, no, en la, cuando empecé a trabajar en esta empresa, únicamente llevé el número de seguridad social y ellos me dieron de alta sin necesidad de un contrato. Ellos me dieron, previamente fue un documento para llevar a la seguridad social que me asignaran el, el número de afiliación, me dieran un número de afiliación y, y, y con eso me dieron de alta, no me hicieron un contrato, pero yo tengo... Yo puedo entrar a la seguridad social, veo las cotizaciones que tengo. Sí, sí, tú eh... tienes tu número de la seguridad social, sí, está claro. claro. pero el Y ahora, oye, pues no mira, yo lo haría. Oye, ¿y por qué no te vas a no, otra no, empresa? Y con tu La empresa lo que quiere es tu número de la seguridad social para contratarte, no te piden más. Teníamos un caso de alguien que. que Aquí no eh, te digo, Luis. Dime, venga, dinos, dinos. Sí, si fui a 14, a 14 entrevistas de trabajo, fui a qué? 14 entrevistas de trabajo algunas semanas. Eh, porque, el pero abrevia, no, este Orlan, abrevia. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos que nos tienes en vilo Porque <ríe> no, te, no te dan, porque a la hora de hacerte el contrato te exigen que tengas un permiso de trabajo, y es lo que no tengo. Dicen que no entienden cómo tengo el número de seguridad social, sí, sí, no sí. tengo un permiso. De si trabajo, a mí me pasa bueno, lo, lo mismo. La administración, como principio legislativo y como principio, digamos, de procesal, es que no puede ir en contra de sus propios actos. Eso viene en la ley. Entonces, de hay de qué conceptos. consejo rápido le puede dar a Norland? Y si, si no lo habléis en privado, don Alberto, venga, venga, que sí, tengo a toda la audiencia tramita, esperando. Tramita una tarjeta venga. de residencia con derecho a la trabajo. Se venga. podría recuperar una tarjeta, ¿no? Que eso que sí, sí, dónde, eso sí. lo hago donde dónde... lo hablas luego con don Alberto, Norla. Te paso aquí en te YouTube, paso ahora, ahora ahí el teléfono. teléfono, venga, venga. Perfecto, gracias, gracias. Venga, hasta ahora, hombre. Hasta ahora. Vale. Vamos a ver, venga, más manos levantadas. Eh, pues por moto G Play, venga, moto G Play, te acabo de iniciar el audio. Ahí, te lo he y te he borrado. Espera. Moto G play Ahí estás, ya estás, ya estás. Moto G Play, donde estés, puedes hablar. Moto G Play. Moto G, Moto G Play no, se ha ido. No sé dónde está. Pasamos a, a Mirta. Venga, Mirta, que te echábamos de menos. Moto G Play, no sé dónde está. Mirta, ah, qué guerra tenemos con los audios, por favor. Nos lo iniciamos a la vez. A ver, Mirta. Play, ya has pasado tu turno. Estamos ya con Mirta. Te llamamos llamado Mot MotoG y no estabas. Mirta, <risa> Mirta estás tú. Ah, no, bueno, mi, pre mi pregunta no es. es de la... Yo hice la tarea, yo me llamo Mirta, venezolana. Yo hice la tarea, Luis, que nos mandaste a hacer la semana pasada de estudiar en. Eh, este, con dos sugerencias, este tema de las. Os dos canales sugeridos y, y os traigo un experto la próxima semana, pero que yo no lo hago acerca de uno lo que quiera, ¿eh? que también claro, interpretarme claro. bien, ¿eh? Interpretarme bien. Venga, sí, sí. Cada sí. Vez que estudio más complicado me resulta el hecho de adquirirla. Tech con Catalina se va a liar un montón. Es muy maja la mujer, sabe muchísimo, pero. No, hombre, yo luego os doy alguna página que lo podéis hacer muy fácil. Que si okay. ya se le ha dado a alguno de vosotros en privado, pero es que no lo quiero decir, a ver, aquí nadie me paga por hacer los vídeos ni por promocionar a nadie, si os lo doy. No, yo eso lo entiendo. Pero y en privado tío... yo te doy una página. Mira, a Ariel se le ha dado y a otra chica de Argentina se lo ha dado. Y están, a, no sé, que 20 eurillos a lo mejor, se están comprando más que nada para perderle el miedo, porque efectivamente una cosa es la teoría. Es como si empezamos con, con la teoría del euro. O la teoría del, de la reserva monetaria de. de la fe. Claro, que también hay que. O sea. Entiendo lo que dices, pero luego a nivel de uso, mira, mira en, en un móvil, mira, te enseño yo aquí a los monederos si quieres. No, yo no le tengo miedo, yo no le tengo miedo a esta, estas tendencias innovadoras en economía. No, al mira. contrario, yo estoy, pero innovación. Mira, eh. mi Bitcoin, joder, ala, pero cómo han subido, <risa> me acabo de impresionar. Mira, os lo enseño en vivo. Mira lo que me encuentro ahí, 300 en subrazos. No sé si se ve. No, no. No coma dentro delante del de de hambriento ¿no? no se ve mira mira Monedero PRD. Eso es un monedero es gratis hay cientos de monederos claro no os bajéis cualquier monedero a ver si va a ser un monedero de un hacker a la loca ha subido por favor mira llevaba que no lo miraba como cuatro meses creía que tenía, sigo... creía que tenía 100 euros te lo juro Mirta, ¿eh? Lo acabo de abrir para pues enseñarlo. Te... Esto es un monedero de Bitcoin. Yo ahora podría coger y a tu monedero y en 5 o 10 minutos tenías ahí, yo qué sé, te mando un euro. Si yo quiero. lo sé, porque estas dos personas que nos han sugerido en estos dos últimos videos que han subido dicen que hay una explosión financiera que es nerviosa. Pero es y que si me se... acabo de quedar, pero te lo juro, que es que esto es brutal. O sea, yo aquí tenía 100 euros el mes pasado pero yo no digo que lo hagáis para que os hagáis ricos insisto yo digo que no. vale, si tenéis 100 euros teniendo 100 euros Oye, si se convierten en 300 como me acaba de pasar los que vamos a migrar que lo que tenemos hoy siga siendo lo mismo. claro mira Mirta, vamos a hacer una prueba yo como te conozco y sé que eres una chica lista yo te estoy enseñando a ti a toda la audiencia mi monedero de bitcoin con mis 300 euros en este momento que equivalen a 0, a ver 0,04 estos son 0,047 bitcoins en este momento, 300 euros. Yo te digo una cosa: ábrete un monedero. Por ejemplo, el que yo tengo es este BRD. Este es serio. Hay muchos monederos. Te, te bajas tranquilamente. Y en un vídeo de esto, yo te mando un centimillo o algo para probarlo sin que te gastes nada. Como prueba, para perderle la. ¿Sabes lo que te digo? Estamos tocando otro tema, lo que es un monedero. El monedero tiene, hay muchos monederos, son gratis, pero hay que buscar un monedero serio. Es como cuando alguien se baja una aplicación para lo que sea. Un monedero que que no sea un monedero que ha hecho un hacker para robarte luego los bitcoins. Este es de BRD, este que tenía yo, me lo estudié en su día, hace dos años, y a mí me va de maravilla, nadie me ha hackeado nada. Y aquí os lo estoy enseñando. BRD. BRD. Gracias. Mira, te lo vuelvo a enseñar para no vaya a ser que alguien le ponga el mismo para que veas un poco el interface que tiene y tiene para varias criptomonedas. Si te fijas, esos, esos colorines son distintas. Yo solo tengo Bitcoin. Luego está la, la verde. Esa es Bitcoin Cash, que no es un Bitcoin, eso, esa es otra moneda. ¿Vale? Bueno, venga, pasamos, pasamos más. No, ya tienes trabajo, Mirta. Un monedero, sin gastarte nada, te pones un monedero en tu móvil. Este te sugiero, a mí me ha ido bien. Está bien. O uno que Gracias. tú investigues. ¿vale? Venga, Dale. pasamos más más preguntas. Alejandro Campo Uri. Uri. Venga, te invito, Buenas Alejandro. Tardes, eh, Buenas bien, tardes. Bien. Mucho gusto, me llamo Alejandro. Estoy eh, en la ciudad de Alicante. En agosto del presente año, cumplo dos años aquí en España y tengo 21 años. O sea, me 21 años, Pe me, perfecto, perfecto. Según eso, me cobijaría la Play de lo que estamos hablando el tema de la regularización ¿no? llevas dos años eh, do, en agosto del presente año completo los dos años los dos años ya. lo que pasa que la ley lo que está diciendo en este momento a ver si la si amplía, la amplían y la cambian y hacen caso de la petición Alejandro, te están pidiendo que estés eh, eh, digamos con residencia podría ser si, si llevaras menos de tres meses te valdría o si llevara más de tres años Cumples la edad cumples muy bien la edad pero te piden mmm, tener residencia porque el primero el ministro dijo que era para todo el mundo de 18 a 21 y lo dijo y tenéis la rueda de prensa del ministro íntegra las dos horas en el primer vídeo la tenéis ahí y tenéis también el momento completo pero es que luego estudiando el boe una cosa es lo que dijo el ministro que te dicen en la tele las cosas dijo de 18 a 21 años todos lo dijo así, está en la rueda de prensa, no os lo digo yo, comprobarlo. Debajo del vídeo de ayer lo tenéis, no, del de antes de ayer tenéis la rueda de prensa entera. Con él, que dice de 18 a 21 todo el mundo. Vale, nos lo creemos, os hago el vídeo. Llega la noche, publica en el BOE, te lees la letra pequeña del BOE, ahora pasamos a Don Alberto que nos lo corrija, y, y dice que sí, de 18 a 21 todos los que tengan residencia. Que no tengan permiso de trabajo, pero sí residencia. Vale, eh, Amigo, claro, ¿qué entonces? entiendo por eso? Un turista con tres meses tiene residencia. Y luego, ¿vale? Ahí es. Pero escucha, pero... no te desanimes. Ahora pasamos a Don Alberto, porque esto seguramente lo amplían, porque así no van a llegar a las 80.000 personas, seguro que no llegan. Y se va a quedar la cosecha de, de España sin recoger, que a su vez abastece Europa, lo que os digo siempre. Te voy a pasar a Don Alberto, a ver qué te dice él, si tiene alguna noticia nueva, porque esto lo están cambiando día sí y día también. Don Alberto, pues ¿qué tiene verdad, que añadir de esto? La verdad la verdad es que es como tú dices, Luis, eh, todos aquellos que tengan entre 18 y 21 años han sido segmentados por edad, pero siempre y cuando los extranjeros estén de manera regular, no irregular. Irregular es que tú estás durante tres meses con, de turismo aquí, estás regular. Una vez que termina tu visa turística, ya no estás regular acuerdo entonces es decir que todos aquellos que estén regulares que les haya caducado o hayan terminado eh, digamos sus vencimientos de tarjeta o estén en plena tramitación durante el estado de alarma se les prorrogará automáticamente ¿eh? para poder trabajar en el sector primario pero ¿no? si no está regular en este momento no verdad aunque tenga no, los no. 20 o 21 pero no, eso no quiere decir claro. que lo cambien que lo vuelvan a cambiar y si no. lo cambian va a ser en la próxima Cuando semana. lo cambian Igual lo Opa, cambian, pero la forma ¿sí? que tienen de publicar las cosas en el telediario es que parece que dicen que todos los extranjeros van a poder estar en España eh, no. regularmente. No, no, no, no, eso no es así. No, no pero es que nos eh, lo, es lo es dicen el... así, no, y lo dicen así todo y que van a darle y a, a todo. Así, pues para que, pues eso para vender, para vender marketing. Pero, eh, pero bueno, bueno, no, por, no os desaniméis, Alejandro. Eh, esto seguramente cambia. Yo te lo hago, hago la apuesta porque así no van a sacar 80.000 personas. Disculpa, Luis. Dinos. ¿Le podría hacer otra pregunta a Donald? Por supuesto, por supuesto. Por favor. Mira, es que eh, yo de hecho estudiaba en mi país y me tuve que venir por presiones de violencia. Yo Soy de Colombia. ¿ya? Eh, ahora mi madre vino y ella tiene una amenaza. Con esa amenaza podríamos solicitar asilo y me acogería el asilo a mí o, o solamente a ella. Depende, hay que mirar qué tipo de amenazas son. Si son amenazas de carácter a nivel institucional o es pues una amenaza de un vecino, no sé. Es decir, amenazas privadas. O ¿Qué amenazas tipo de amenaza de... es, Alejandro? Es una amenaza personal de alguien que le, que le amenazó de muerte. No, eso no tiene. De, de muerte, protección. don Alberto, de muerte. No, pero es una, una amenaza es, es el asilo, la protección internacional se eh, otorga a aquellas personas que tengan amenazas o que pongan en riesgo sus derechos y libertades públicas fundamentales amenazas coacciones etcétera pero de carácter público no que el vecino porque pues, le cae mal y te quiere matar eso no sabes porque para eso está ah, vale. el sistema propio del país de protección de protección internacional es cuando un país eh, no es capaz de proteger a sus ciudadanos y o les amenaza ¿Mm? Vale muchísimas gracias Malamente. Gracias, una pregunta, te pasa alguna del chat de YouTube. Nos dice biogranja Granja, te pregunta abogado, ¿cuánto demora el trámite de regularización cumplido? Tres años en España, don Alberto. Los, los, los, ya, le he contestado, es decir, después del estado del estado de alarma y toda la, digamos, mm, eh, atasco que hay de papeleos ahora en la administración, nadie se arriesga a decir qué es lo que puede durar la tramitación de un procedimiento. ¿Vale? ahora sí quiero deciros una cosa es que eh, todo esto va a ser eh, digamos objeto de dilaciones y demoras en todos los procedimientos y eh, tenemos que estar atentos en cuanto al silencio administrativo el silencio administrativo eh, Opera de dos formas de forma positiva o de forma negativa si es, es positivo si tú introduces o interesas de, de de parte en la tramitación de un procedimiento de asilo eh, la venga, Alberto, mismo, venga, venga, sí, La iniciación del mismo, eh, en el plazo de 30 días, si la administración pública no te ha contestado, se entiende un silencio positivo. Es que te te admite la tramitación. Sí, que si no, no te si no la la te otra. contestan, es que sí, el positivo, ¿verdad? Sí, y sí, y, y, y la otra eh, eh. en los 30 primeros días, si después la tramitación se demora y no te contestan, eh, digamos, lo que has interesado de, de parte. Pues entonces se entiende negativo. La tramitación negativa agota, o sea, el silencio negativo agota la vía administrativa, por lo cual tendrías que interesar con medio de abogado y procurador un recurso. Venga, perfecto. Luego si no que pues, sigan preguntando. A ver, venga, Óscar, que has levantado la mano aunque hoy no te es veo, pero pregunta. Saber. Pregunta, Óscar, venga. Tienes el audio. Óscar sí. Escobar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás nuevamente? Aquí estamos. Hoy no te vemos, pero te escuchamos muy bien, Óscar. Venga, haz la pregunta. A brevedad, pido a todos, ¿vale? Que es que si no no da tiempo, Prislines. Okay. Venga. Para Don Alberto y para todos, para mis amigos colombianos que tienen problemas con amenazas en Colombia. Eh, don Alberto, en Colombia hay demasiada injusticia. Yo quiero mucho a mi país, respeto mm. mucho al presidente Iván Duque, pero en el país tenemos una injusticia generalizada. Generalizada. ¿Y cómo es eso? Yo el otro día vi un periscopio de Iván Duque, yo no lo conocía. Digo, ah, pues me, me me pareció bien, no digo, oye, estaba hablando de lo del bicho, pero claro, luego he pensado, luego pensé yo para mí mismo, vamos a ver, no debe estar tan bien cuando muchos de allí huís porque os persiguen allí y el gobierno nos protege. ¿Eso tú no lo puedes aclarar un poco, Oscar? Bueno, sí, gracias. Y no ah. me voy a extender, no. Eh, yo particularmente voté por el presidente Iván Duque, yo realmente lo quiero mucho a él, pero es que eso es algo que va por encima de, de la condición de, de presidente. Es una, es una cosa que, que va a la par de, la, de, la, de las instituciones colombianas. La injusticia en Colombia está generalizada y viene de, de todas partes, de la oficial y de esa irregular de los, de los grupos alzados en armas y mafias. Entonces, estos amigos colombianos que se han expresado, tanto mi amigo Hernández allá en Cali, que, que, que lo forzaron a decir eh, mentiras, eso es una gran realidad en Colombia. Y eso y te pregunto, Oscar, ¿es un buen presidente de gobierno no lo puede cambiar? Porque yo sí, claro. también pensé, me recordó, aquí el presidente de gobierno que tenemos, lo digo yo primero, el Pedro Sánchez es un sinvergüenza. Y lo digo públicamente, un sinvergüenza y un mentiroso. Dice unas cosas y luego hace otras. Y mienta a todo el mundo y lo sabemos todos. Para que veas que me mojo. Ahora yo te pregunto, ¿un buen presidente? A mí el Iván Duque me pareció así en vídeo, claro, bien, pero lo vi que un chico cubano vio al Pedro Sánchez y decía, parece buena persona. Y yo pensé, sí, no sabes tú bien. Y, y, digo, y luego cuando yo vi a Iván Duque, pensé, a ver si me va a estar pasando a mí como al cubano cuando veía a mi presidente. Por eso te pregunto a ti, Oscar, ¿un buen presidente no puede arreglar esas injusticias? Yo no, te pregunto no, no, desde no mi desconocimiento. Eso, está, eso prácticamente está como en el tejido social de Colombia. Es una gran injusticia. El presidente es una persona muy buena. Muy preparada. A mí me dio la sensación, pero claro, luego pensar a ver, es un telegenésico de este, porque el que tenemos aquí también la tele se le da muy bien, pero luego, madre mía, menuda. Es un hombre que ha hecho cosas muy buenas, ha sido muy bien preparado, tiene una hoja de vida impecable, pero eh, eh, infortunadamente le tocó recibir el país en unas condiciones muy difíciles uh -huh. y después de un tratado de paz que se hizo con la guerrilla Park, aquí, de en la cual hay una controversia grandísima porque más de la mitad del país no no quiere ese ese tratado no se ajustó a ese tratado pero dice mira este dice marisa oscar ¿no? perdona eh, dice marisa que las mafias son provenientes de los senadores ministros alcaldes y gobernadores nos dice marisa en el vivo de youtube por cierto un segundo Oscar ahora la respondes poner un like si os está gustando el vídeo un like todos los que veis ahora mismo el vídeo en vivo y los que lo veis luego también un like y los que lo veis luego suscribiros que eso es que todavía no estáis suscritos y la campana nos ha avisado, con campanita. Oscar, ¿tiene sí, razón la chica es una, esta de YouTube? Sí, esto es una situación envolvente que va por encima del gobierno. Es, es algo que parece eh, eh, imperceptible, pero está por todas partes, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que el presidente esté de acuerdo con eso. Es más, el presidente está combatiendo la injusticia, pero es enorme. Debido a que nosotros tenemos, infortunadamente, una historia grandísima de, de violencias, de las guerrillas... Oscar, de, bueno, de no nos violencia. vamos a meter mucho en política, pero le ahora los comentarios que ponen en el chat de YouTube. Dice aquí Edwin Vila, es dice Iván Dink, eso. Eso. <risa> no. es, una, es muy controversial. Uno, todos los presidentes son controversiales. Bueno, pues vamos a dejarlo, sí, porque sí, es que pero, sabes lo que te digo, que el, el nuestro que tenemos aquí, que sí te lo digo yo, porque al de España le conozco bien, vamos, de hecho estudió en mi universidad os digo una cosa y no lo dice porque era una universidad de curas fíjate y eso quedaba mal sí, no sé eso que no lo dice lo bueno pero no a, a lo que voy le ves en la no tele te y dices ves. qué maravilla de señor pero es que luego ves cómo actúa y es un mentiroso no sé Iván Duque no sé cómo será pero vamos le están poniendo en el chat de YouTube yo me mantengo en neutral Prislines yo doy voz a Oscar doy voz a vosotros yo no lo sé yo hablo en el de España eh dímos yo respeto la controversia. Aquí en Colombia unos pensamos de una manera u otra y hay que respetarlos a todos. Pero el hecho de, de que la, la, la violencia está generalizada y que copa todos los estamentos en Colombia es una realidad. Para que usted, por favor, don Alberto, tenga eso en consideración con mis compatriotas colombianos, porque yo les entiendo el sufrimiento, como este muchacho que tiene a su mamá ya amenazada. Él, esta mamá va a la policía, a las instituciones en Colombia y nadie le hace caso va a la fiscalía no le hacen caso o sea que finalmente es el mismo estado el que la está colocando en esa situación pero la cabeza del estado sí, es, es el sí. presidente sí pero bueno venga dejemos la polémica pero está sí. bien el está bien un pequeño debate o sea está bien brevemente lete oscar lete ahora léete luego lo que te ponen ahí en youtube lo que dicen de no te lo ponen a ti lo ponen ellos oscar brevemente para decirte que yo soy el primero que sé que ayudar a las personas yo soy el primero que voy a ayudarlos Segundo, eh, quería decirle al, al, al amigo que me ha preguntado antes que eh, yo, en puridad de términos, lo que os digo es cómo funciona el asilo político y cómo es el de la protección internacional. Es, Haydi, un, un momento, heidi Chaparro, prepárate que ahora vas a entrar tú. Venga, acaba, don Alberto, tenemos que agilizar esto. Venga, venga. Está, está preparado para atender unas protecciones que el Estado en concreto pues no garantiza la seguridad a los, a los ciudadanos sin embargo si esta persona pues tiene amenazas de muerte o cualquier otra digamos persecución por parte de una persona privada pero que esa persona privada pues, pues, imagínate que pertenece a una banda organizada que depende no sé qué, pues todo eso también es cierto que se puede tramitar el asilo yo no digo eh, en entenderme bien esto que se le otorgue el asilo yo lo que os digo es que aquí en la administración española se admite a trámite las solicitudes y luego esas solicitudes se tramitarán con un resultado positivo o negativo pero claro que puede venir aquí y pedir asilo ya lo que yo no sé si te lo darán o no pero pedirlo sí venga vale Alejandro Campo vale eh, doctor muchas gracias quería lo, lo que quería hacer énfasis era si en la medida en que esto se pudiera y la pregunta sería Abarcaría el asilo para mí también, porque yo ya llevo más tiempo aquí. Ella apenas llegó, ella apenas lleva eh, unos tres meses. A ver, meses. El asilo, por eh, digamos, eh, digamos, deducción lógica y e legal, eh, se pide en el periodo de un mes desde que entraste en el territorio. Pero este. también es cierto de que muchas veces eh, lo han pedido. A, yo hice una entrevista a una chica que lo había pedido al año y se lo habían tramitado, por cierto, eh, tramitado. Sí, sí. Claro. Eh, es, sí, sí, sí, sí. es decir, el, el periodo que te obliga a la legislación es un mes desde que entras en España. Lo que pasa que sí que es cierto y volvemos a la legislación y al tenor del de, espíritu de la ley es que si te estás, eh, digamos, te están persiguiendo, te están amenazando y a lo mejor eso os ocurre después del mes que has entrado en España. ¿Me explico? Es decir, no es condición sine qua non que se tenga que cumplir un mes. Bueno, al caso concreto que es el tuyo, si tu mujer lleva aquí tres meses y tú llevas un año, vuelvo a decir lo mismo. Tú puedes pedir y solicitar la tramitación del asilo de, eh, en España. Venga, ¿no? así no que puede. Escúchame, acuerdo. tenéis un montón de manos levantadas y quiero que participéis todos, pero claro, vamos a darle una ronda a todos, que me volvéis a levantar la mano los que ya habéis participado y luego se queda gente que no participa. O sea, los que habéis participado, bajar ahora la mano, luego la volvéis a levantar, ¿vale? Pero vamos a dejar sí, primero claro. que participéis todos por lo menos una vez. A ver, Olga olga Lucía Martínez, habla. Hola, hola. Oh, hola, bienvenida. Hola. ¿Dónde hola. estás? Saludos. Ahí te veo De, ya. Luis, eh, buenas, cómo estás? Brevedad, eh, eh como a todos. Perdona. Venga, ahora. Bueno, hemos hablado del asilo. Eh, ¿Cómo se hace para preparar previamente esta entrevista? Tiene que ser eh, con una con un abogado o uno mismo lo puede hacer. O hay alguna tipo de respuesta pregunta. rápida? De las dos formas, con abogado y sin abogado. Te la puedes preparar tú misma o te puedes gastar un poco de dinero y prepararla con un abogado. Eso ya depende Muy del bien. caso. Pero venga, sigue, sigue, las pregunta. preguntas. ¿Hay alguna guía? No, no la, la guía tiene que ser algo personal. A ver, el asilo no, es porque a mí no, me yo, quiere matar una guerrilla y, no, no, y vengo no, a España no, a refugiarme. Bueno, Cada caso si es un mundo. Si queréis, yo eh, para resolver este asunto en, en, en Telegram os cuelgo un caso práctico para que sepáis cómo, se cómo se hace una entrevista ante la comisaría, el comisario. Okay. Por, y las preguntas que se hacen las que no se hacen, ¿vale? Venga, sí. vale, comprometido, ¿no? Alberto, sí. en, en no, Telegram no, nos pone no, un. Luis, ¿eh? Y te lo, y lo pone en Telegram para que sepáis. ¿vale? Venga, ¿algo más quieres preguntar ya que estás aquí? Gracias. Olga, ¿algo más? Bueno, si sí, habla sobre Bitcoin. ¿El ¿Qué quieres saber de Bitcoin? Venga. Bueno, eh, no, mira, eh, yo estoy con, con intención de comprar. Eh, Compra poco, mi eh, consejo rápido. Si compras, ¿no? cómprate 10 euros. Mira, si Mirta se no, ha abierto. No, Escucha, si Mirta se abre un monedero, yo le mando un 0,001 de Bitcoin ahora yo, mismo. Yo Mierda, está yo manejo Bitcoin, lo que pasa es que es muy fluctuante. Ah, Entonces, es verdad, que tú tenías como una asociación. Yo tengo un, Ya sé, ya sé, sí, me acuerdo de ti, Olga, del otro día. Con la red de mercadeo, sí. A mí eso es lo en... que no me gusta mucho. A ver, ah, no sé. bueno, claro, no, porque pero... la, la tuya a lo mejor era buena gente y de buena fe, pero hay otros que. Mira, a mí, cuando empecé a estudiar esto, fui a unas conferencias que me asustaban y eran unos que me querían engañar. Pero no era bitcoin lo que me querían vender, me querían vender su moneda y encima que me garantizaban lo que estaba diciendo por ahí que me garantiza, vamos, era un engaño. Yo mis bitcoins que... me los compro yo solo. Me los compro a alguien que me venda el bitcoin sí. y ya está. Como hay así. que tener mucha confianza con la persona que le va a vender a uno los bitcoins. O la o sea, empresa, sea, yo más bien me ¿no? una empresa seria, fiable, se llaman la, los exchanges. Sí. Yo lo compro en un exchange sí. siempre. La casa de cambio, sí. Claro, y me o miro en la casa de, de, de cambio, cambio sí. que no me engaña, me miro en Google. ¿A cuánto está el bitcoin en este momento? Pues ¿a cuánto están 50 a euros? mil euros. No. Ya, eh, pero eh, claro. no hay que gastarse ese dinero. Yo me quiero comprar 20 eurillos mira en google sí. ¿Cuánto valen 20 euros de bitcoin pues vale 0,00 no sé cuánto vale me voy a la casa de cambio más o menos siempre gana la casa de cambio un poquito claro un 3% un más o menos pues eh, lo pago me lo manda que... ya está no me complico más sí. y Eso luego lo lo me lo guardo amiga... me lo guardo en el móvil y luego me da una sorpresa que me acabo de dar Oiga. Sí, una amiga me dijo que, que esperara un poquitico porque va a bajar ya lo que yo no hago eso Yo hago otro sistema Olga Yo lo que hago En vez de estar esperando Pues ya te conviertes en el de la bolsa y Ya no vives Yo lo que hago Pues yo que sé Todas las semanas 20 euritos Me los Muy puedo bien. permitir 20 euros En vez de irme al cine Ahora que estoy confinado 20 euritos a Bitcoin Me da igual si subas si bajas si está en medio 20 euritos Unas veces me dan más cachito Otras veces me dan menos Pero que Pero consigo es bueno, que cuando está Olga A lo largo qué, pues, de seis meses de a lo largo de seis meses he comprado de forma estable, porque a veces lo he comprado alto, a veces bajo, pero él mismo se va homologando. Mm. Bueno. No sé, bueno, yo doy ideas, pero la tuya, a ver, que yo no digo que todos los que. O sea, la, me, me explico, ¿no? Que no me quiero yo. Sí, sí, vale. Venga, venga, <risa> más que. Oye, lo que nadie no levantó la mano, ¿eh? Luego la volvéis a levantar si queréis. Venga. A ver, Diego Arizábal. ¿Estás ahí, Diego? Sí, sí, hola. hola. Buenas noches don buenas noches diego una preguntita para don alberto venga eh, Sino que lo que pasa es que yo vine acá el 25 de diciembre eh, se me cumplió el, el plazo hasta ahorita el 25 de marzo fui a sacar la cita de asilo y pues por ese bicho me cancelaron la cita entonces quería saber yo tengo 21 años vivo en madrid España. ¿Puedes repetir la fecha las primeras que has dicho perdona el 25 de marzo se me cumplía el plazo, o sea, los tres meses. ¿Los seis, no? No, no. Ah, de turista de turista, vale, sí, de turista, de turista, vale, los tres de turista, Entonces, como, pues supuestamente. Viajado, se te ha congelado, pero, de... se te ha congelado, amigo, desde el día. Eh, cuando empezó la, la cuarentena la 14, esta? La 14, 14, 14, pues desde el día 14, 14 se te ha parado, todavía te quedan días de turista. Sí, eso, Pero, entonces claro. a eso es lo que me voy. Eh, supuestamente uh -huh. yo tenía que irme el 25 de marzo, entonces. No, no, ya no, no ya no. Desde el 14 rico? se te ha parado el tiempo a esos efectos. Uh -huh. Vale, y también, pues, quería preguntarle a ver si me cubría su. Pues, no sé, lo de 20, yo tengo 21 años. Pues sí, tú sí, entras, por fin. Por fin, a día de hoy entras. porque si... Sí, uno que puede entrar. ¿tú? Uno que puede entrar. Un aplauso, señor del gobierno. Habéis conseguido a uno de los 80 mil. Estás no, no, no. de turista porque aunque se te cumplió el día 25, como el día 14 con el, con el estado de alarma se cortó eso, está de turista claro. todavía y como está de turista, está regular. Y en el BOE pone que que hay estar regular y tiene de 18 a 21, vamos, búscate una empresa que lo habéis preguntado, que dónde dónde hay que ir a hacer eso, nada, a ningún lado, hay que buscar la empresa, que en Telegram, por cierto, hemos puesto estáis poniendo vosotros muchos sitios muchos teléfonos esta mañana he visto unos en Murcia muy buenos además te ponía el horario y todo sí. busca vale, la empresa y ya te contratan Diego enhorabuena sí, amigo sí. has tenido suerte amigo sí sí sí sí, sí, sí. Sol, don Luis muchas gracias nada amigo luego si queréis volver a intervenir vale pero y espera aquí, que, que empiecen todos también, que está el, el don Luis el... quién quién 20 años tiene 21 años, no se le ha vencido su visa de turista y él también califica para el empleo. Estaba preguntándole en YouTube, pues sí, sí, lo mismo. Claro, lo que decimos para uno es para otro. Muchas gracias, sí, Mirta. Sí. Oye, Mirta, que si te abres el, el monedero, no. te los mando. Y si no, para mañana, perdona, don Luis. yo te los regalo. Que yo te no, los no, regalo, no, no. no, no. lo regalo. Yo te regalo un 0,001. Venga, me comprometo. Pues eh, que si no, mañana. Que... Yo ya respondo esta y que me tengo que ir. No, no, pues espera, don Alberto, eh, que sí. pregunte ya, si ya quedan pocos. A ver, Luis, ¿sabes? nos queda Fran Briceño. Una pregunta. No, no, esperad, nos Vamos a dejar a los que no han. Ahora. Sí, sí, sí, Fran Briceño. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Venga, me Fran. Me una pregunta. ¿Qué sí, tal? Sí, sí. Don Luis, Habla. ¿Qué me, tal, don Alberto? Buenas, buena Fran, una cara nueva. Quiero que podáis participar todos, por lo menos. Fran, adelante. Ok, Fran Briceño de acá de Altea. Alicante. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Altea, Fran? Eh, bueno, ahorita mismo, eh, desde, desde el 14 de marzo que me vine corriendo de. Pues yo vivo en Valencia. Huyendo en del bicho. ¿Y cuánto llevas en España? Huyendo el bicho. del en bicho. Huiste del bicho a Calpe, pero el bicho no distingue. El bicho va por todos los lados. No, es como una ola. como una tengo, ola por no, todo el mundo. Lo que pasa es que tengo a mi familia que vive acá en Altea, pero yo legalmente vivo en Valencia. En mis bueno, da lo mismo. Ahora por Entonces, el bicho está mí, refugiado. Ahora no más A tu laboral. pregunta, don Alberto, antes de que se nos vaya, don Alberto, sí, sí, que sí, ya sí, le está entrando sí. la prisa, venga. Es que, es que <risa> tengo una, una inquietud con respecto al BOE relacionado con el tema del, del sector agrícola para, para elaborar. Entonces. Sí, sí. Bien. Venga, pregunta. Ah, Ahora vas tú, Mauricio. La, la pregunta es la siguiente. Según el BOE, que habla con referencia al tema de, de trabajar para esta coyuntura de, del dicho, del sector agrícola, mi pregunta es la sí. siguiente. Si por ejemplo, yo que tengo. Eh, la hoja de resguardo eh, de protección internacional, ya con MINIE mi, y, y, y toda la cosa, mi pregunta es, a pesar de que yo no tengo aún la tarjeta roja que me autoriza para laborar aquí en España, yo con esa hoja de resguardo yo puedo laborar a nivel de sector agrario aún no me hayan dado la tarjeta roja, porque a mí la, la, la, la, la hoja de resguardo, que es la, la mal llamada tarjeta blanca, eh, se me vence el 5 de junio de este año. Pero eso también te ha quedado congelado con el bicho ahora, un poco. Yo no, creo. claro, obviamente eso suspende los laps. Venga. Pero yo con esa los, hoja. Venga, no pregunta, pregunta, pregunta, pregunta. Ver, el, el... La, tenemos que siempre eh, digamos eh, distinguir lo que es la tarjeta, el soporte físico que recoge los derechos que tienes y los derechos adquiridos. Los derechos los tienes adquiridos. Lo que pasa es que no tienes la tarjeta, ¿de acuerdo? Tú puedes trabajar claro, no, claro, eh, claro, con claro, una solicitud claro. que se pones. ¿Vale? Claro. No aunado de eso, también tuve la, la, la, la, la, el privilegio de, de optar por la afiliación a la seguridad social. Normalmente, en la práctica, cuando uno solicita la seguridad social, cuando uno va a la oficina directamente de la Tesorería de Seguridad Nacional, de la Seguridad Social, perdón, te pide que tengas la tarjeta roja. Sí. no sé qué pasa la tarjeta roja es la que te acredita que tienes el, el, sí, los claro. derechos que te engloban esa tarjeta roja pero si no tienes la tarjeta claro. roja y han transcurrido los meses correspondientes eres acreedor de los mismos derechos correcto claro. venga claro entonces entonces por eso era la pregunta si, si con esa con esa hoja de resguardo yo pudiera optar para correcto. trabajar Sí. sí, puedes trabajar. Sí, mírate Telegram, no te has mirado en Telegram. Lo dijo el Ministerio del Interior que todos los que aunque hubiera pasado el plazo que podéis no. trabajar directamente. Ah, eso no importa la edad, aunque yo tenga ese documento porque no, yo, ahí no importa yo, la edad, ahí no importa no, la edad. Es, vale, vale, vale. Lo de la edad solo es para lo del campo y esperemos que lo mejoren, ¿eh? que igual lo mejoran, vale. Vamos a esperar no, la que semana que viene. No, lo, yo también lo hacía referencia con relación a lo del campo. No, hombre, a ti te, el te el vale para el campo, tírculo, para todo. 5, letra D del Boletín Oficial del Estado que establece los trabajos agrícolas. Artículo 5, letra D. Te lo dice clarísimamente. Vale, vale. Excelente. ¿Contento, no? Agradecido Mauricio, ¿no? Moto. Venga, oye, bajar la mano en los que no habéis intervenido y ahora si no se nos va a don Alberto, hacemos otra ronda. A ver, Diego aristábal tú has intervenido ya, ¿no? ¿Quién me falta? <risa> Como me aparezca una cara conocida... A ver, es que se me olvidan los nombres. A ver, pues no sé. Venga, Diego Aristábal. A ver si... Venga, habla. Diego. Eh, perdona, la pregunta para don Alberto. Entonces, ya que sí. me acobija ese, pues, esa, esa ley, lo que haya salido, ¿en no, dónde puedo ir? averiguar sobre el trabajo o lo que me decís? Tra los trabajos, ¿dónde están? Los trabajos es la empresa que te va a contratar, que están ubicados en las zonas donde hay sector primario, agrícolas, etcétera vale eh, aquí tenemos la huerta de europa que está en, en el mediterráneo es decir eh, murcia cartagena en murcia hay una hay una oferta publicada ahora mismo que os hemos puesto en el grupo de telegram la tenéis en de esta mañana con también, teléfono y con horario para llamar en extremadura o sea, también te metes eh, en google y, y tecleas empresas de sector primario en extremadura de tomates de melones de no sé qué pues todo ese tipo hacen eh, digamos contratos de trabajo Ah, vale. Entonces en Google eh, puedo encontrar la sí. información que necesito. Carabas, Mauricio, ah, abre el audio. Carabas, acaba, acaba, acaba, Diego. Como te digo en Google, entonces puedo averiguar lo que necesito. Claro, ya claro, estás claro, hablando, si, amigo. Si no me escribes, me escribes o me pones un WhatsApp y yo te digo cómo se hace, ¿vale? Eh, no tengo tu número, don Alberto. Lo, pues lo te lo pones ahí en el chat. Te lo pones el... aquí en el chat de, de YouTube, aquí lo tienes puesto, ¿vale? ¿Lo ves? Ahí está pues. Venga, a ver, eh, Marcelo, a Marcelo, a, a, a, a Marcelo, venga. Hola, buenas tardes. Una pregunta para don Alberto. Venga. A ver, Marcelo. Don Alberto, buenas tardes. Sí, Mira, buenas tardes. Eh, llegado el caso que termine todo el bicho esto habilitar en el aeropuerto, y yo me voy como turista a España. Bien, en ese lapso eh, yo consigo una oferta de trabajo. Perfecto. O sea, un contrato de trabajo. Con eso ya puedo solicitar el nie. Si tienes un contrato de trabajo eh, y tienes eh, ese contrato con una empresa determinada y te ha hecho no una promesa sino un contrato de trabajo sí que puedes solicitar el permiso de residencia con derecho a trabajo por cuenta ajena. ¿Mm? Venga Entonces, Mauricio y levantar la mano ahora los que queráis. Venga una segunda ronda. Venga Mauricio, eh, eh, te toca Mauricio. Eh, don Luis, eh, qué pena. Con respecto a Diego. Lo que queráis volver a levantar la mano, aunque sea repetir. Perdona, Mauricio. Sigue, sigue. Sigue, no, ah, sigue, okay. Mauricio. Eh, Diego, Diego, Diego, yo, yo le puedo tener el contacto para para que ejerza ya una, una labor en Murcia. Yo tengo el contacto. ¿Tú tienes, ¿Tienes el, el contacto? Sí, le el grupo del sí, ¿No? mío. Venga, perfecto. Ponlo en Telegram, por fin. Vale. Y ya vale. ahí contactáis. Venga, alguien más, Frank. Eh, o dilo ahora si quieres, bueno, no, porque le llaman miles. Si le dices ahora le van a llamar eh, miles don, al contacto. Don Luis, una pregunta. Las personas, lo que pregunta ahorita, los que tenemos familia acá que nos puede de pronto tener un arraigo eh, familiar a donde podemos dirigirnos. Un arraigo familiar, ahora mismo, con el bicho que no se puede salir. Es que hay que hacerlo telemáticamente. Claro, se hombre. puede hacer, eh. eh telemáticamente. Don Alberto, ¿quieres decirle algo? ¿Okay. O le digo yo. Sí, vamos a ver el, el tema ah, del arraigo familiar. En tiempos de bicho, en tiempos de bicho, ¿no, Mauricio? Todas las, las solicitudes y tramitaciones que se puedan hacer online se podrían hacer, sin embargo, no te van a dar cita para aquellas solicitudes que tengas que tener una presencia. Y el arraigo familiar, el arraigo social y todo ese tipo de tarjetas y un trámite se llama de huella, es la huella, no te vas a poder hacer. Pero sí que podríais iniciar, reca digamos, recabando toda la documental para poder eh, rellenar el modelo correspondiente liquidar la tasa y meterla online. Eh, ¿Qué página, perdón, don Don Alberto, qué página puede ingresar? Eh, pásale, sea, escríbele el bueno. WhatsApp ahí en el ahí chat. Mira, aquí, aquí tu post... WhatsApp, ¿no? Sí, yo, mira, te he puesto aquí mi WhatsApp voy hablar, y, mi, y, igual mi mail. Mail. y Venga, Fran, no te... levantar la mano en los que queráis hablar, ¿vale? F, eh, ok don Don Alberto, una consulta, yo por lo menos tengo el el ejemplo de mi hermana que ella aún no la ha hecho en la entrevista para el tema de la solicitud de protección internacional, más sin embargo ella tiene la hoja de, de manifiesto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿con esa hoja de manifiesto ella pudiera optar para el tema de poder trabajar en el sector agrícola con este procedimiento del... No, momento? porque, porque no han tras... transcurrido los seis meses, tiene que transcurrir ya. desde que tú inicias la solicitud de la tramitación hasta los seis meses posteriores, no puedes trabajar, tienes una serie de derechos adquiridos. De, de, de, de derechos reconocidos pero no puedes trabajar tiene que transcurrir seis meses a los seis meses tienen que expedir una tarjeta que es de color rojo porque esa es la que hace hace efecto para la tramitación posterior un, un segundo ahora seguís ahora seguís un segundo luz dora escríbeme lo que quieras saber de del bitcoin mientras están hablando que he visto lo que has puesto en youtube pero ves escribiéndolo seguir seguir Vale, perfecto. Vale. O, sea, o sea que indistintamente así tenga la hoja de manifiesto no, no le valdría para el tema de poder trabajar en esta convocatoria, ¿correcto? ¿Perdona? Que indistintamente así no tenga la hoja del, del manifiesto de protección internacional mm. con eso no, no puede valer A ver, que el procedimiento no es manifiesto el procedimiento es que tú te personas en una oficina de asilo de refugio para eh, tramitar una solicitud y te dice, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene usted? Eh, su NIE, su, no, digo, su NIE un, un número de identificación de expediente, te dan un NIE, le dices quién eres, tu identificación personal y familiar, y entonces a los seis meses te dan una tarjeta roja. ¿Vale? Y a los seis meses puedas trabajar, pero ahí no hay un manifiesto que tú manifiestas nada. Es decir, tú lo que haces es ver. tramitar una ver. solicitud. Y después de la solicitud, la solicitud lo que hace es que sigue su camino y se tramita lo que es la protección humanitaria o el asilo. ¿Vale? No sé es si te manifiesta. Okay. ¿Vale? Cuando hablo de manifiesto me refiero al primer paso que se da cuando presenta por primera vez la solicitud muy importante en la comisaría. Es, ya, ¿Te, te refieres, eh, Fran, te refieres a cuando manifiestas tu intención de que vas a pedir okay. el asilo? No a la cita. El, el, sí, okay. ya se lo... Vale. Ok, cuando vas por primera vez a la comisaría okay. a solicitar la en protección internacional, la comisaría.. Te da por primera vez una hoja blanca. Esta hoja pero blanca. Pero no, esa, es no no es esa no es la verdadera pues hoja sí, blanca. Sí, esa es. es una hoja que dice que tienes intención de pedir así. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Eso es otra eso es, la pregunta eso es una es... cosa distinta. Vamos sí, pero la es es pregunta. Hecho. Venga, Frank, que te escuchamos. La pregunta es es que con... distinto. Espera, ver, espera, que eso haga eso es la distinto. pregunta, Alberto. Venga. Venga, Frank. Sí, ok, pregunta. cuando tú presentas la, la solicitud de protección internacional, la primera fase es. Al presentar los documentos, la comisaría te da una hoja que dice manifiesto de protección internacional con tus datos y con la fecha de la probable cita para la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es que si con esa hoja que dice manifiesto de solicitud de protección internacional que viene con los datos de la persona, con su foto y, y todos, los, todos los datos, que si con esa hoja la persona se puede aplicar para la convocatoria que está haciendo el gobierno en base al boe publicado el 8 del de no. pasado ocho de este mes. Estoy el, tratando de explicar. No esa no eh, porque no, hay que no, bueno que bueno que... no yo no, creo que no. No, no bueno ya me estás no, haciendo no, no, la no, no, duda eh Frank eh, vamos a ver os explico es decir cada comisaría eh, digamos y oficina se organiza de una forma determinada para hacer una solicitud ¿Vale? Se os da una cita previa. Como no vais uno, claro. o dos, que vais 300.000, pues entonces ese, esa bolsa de gente hay que organizarla. ¿no? Ya, pero él no Tom. tiene la culpa. Eh, don Alberto, me está surgiendo la duda. ¿Qué edad tienes, Frank? ¿Qué edad tienes? 35. Ay, pero entonces no entrarías a día de hoy porque es de 18 a 21. Ahora, si tuvieras de 18 a 21, a mí por lo menos me está entrando la duda. Porque tú estarías residiendo legal, don Alberto. Porque aunque no le hayan dado no, la no, cita... No, no, no, no, no, no, no. no, no Vamos a ver dejarme hablar. Que no. A ver. Que lo que tiene que hacer es lo que tiene es un como el que va a la carnicería y pilla un, un número para que le toque la cola. Ya, pero ¿no? él no y tiene la culpa, no la culpa la don Alberto, él no tiene la culpa ¿El? que el carnicero no esté organizado para nada, para nada, y le dé número no vale para, para nada, pedir la carne. No vale para nada. <risa> bueno, hay debate, Fran, hay debate. debate. Pero bueno, por la edad no, por la edad no, a día de hoy. No, claro, lo que pasa es que hago la consulta porque que ¿Quieres, ¿quieres, quieres hacer Déjale, que déjale a... que acabe. Venga, y se, pasamos. Se, me va, se me va la batería. Venga, no corre. corre. Venga, Fran, acaba, es quedamos ya. Que hago, a la, hago la consulta porque la, en, la, en, una de las, en las disposiciones normativas del BOE ha, hacen tres, ha, tres distinciones. La primera, que la persona haya quedado sin empleo. Pongamos ¿vale? que es la que corresponde a la nacional española. La segunda, bueno. que aquellas personas que se le haya vencido el permiso de trabajo, de residencia. Eh, por, las, por, por la categoría que sea a nivel laboral. Y tercero, la que entra en la categoría de 18 a 21 años. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, tienen la el resguardo, la hoja blanca con el NIE, que dice protección internacional, esas personas que tienen resguardo sí pudieran entrar en la categoría que dice la, los que tienen permiso, trabajo vencido. Que no. Que no. <risa> que bueno, venga, no discuta yo qué sé, venga. No, eh, ley, te dice lee, la ley que estés en situación regular y tú lo que has cogido es el ticket de que te toca la carnicería cuando te toca el turno. Bueno, eh, ya lo... Vamos a pasar a alguien más. Venga, Hanner, Hanner, te toca. Eh, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Hanner Gutiérrez. Eh, bueno, estoy actualmente en Ibiza y quería hacer una pregunta. Hubieron eh, dos personas atrás que hicieron la pregunta, o bueno un señor atrás hizo la pregunta que si estando aquí en España y conseguía un contrato de trabajo podría tramitar eh, la residencia. Bueno, dijeron que sí. Mi pregunta es, ¿qué tipo de contrato tiene que ser? A un año, término indefinido. No, es un contrato de carácter laboral, punto. ¿Vale? Puede ser de temporal laboral. por circunstancias de la producción, por obra servicio determinado, de jornada tal. O sea, es un contrato laboral. No te dice que tiene que ser de carácter indefinido o fijo. Algo más, Hammer, aprovecha que estás en línea, que estás en el vivo. Okay, no, Venga. Simplemente eso, muchísimas gracias. Gracias no, a ti, Hammer. No me despido porque se me va mal. No, no, la última ya, ya nos vamos. Venga, Liumar y ya sí. hemos acabado. Venga, Liumar, ya. Qué pena un momentico, don Luis. ¿Tú dónde, ¿Dónde encuentro Guasate, don Alberto? Que lo busco y no, no en lo encuentro. en encontrar. el chat está escrito, en el chat de YouTube lo tenéis Mira. y en el chat de aquí lo tenéis también. En YouTube ah, okay, te lo pongo aquí. Sí. Aquí te lo, lo tenéis pongo, escrito. Si sí, yo lo he visto, está ahí escrito. Eh, okay. ¿Quién, si quieres, estaba, ¿quién Mauricio, estaba hablando? Que ¿Liumar era? Ah, okay, ok. Venga, Liumar, habla. Eh, sí, Hablo bueno, eh, Rapidito para don Alberto. Sí, que, ya, que se, se, se nos va. va venga, va, venga va, corre, corre. Ya tengo una duda. Yo llegué el 11 aquí de marzo. O sea, llegué, o sea, vine en calidad de turista. O sea, mi intención era o sea, viajar, conocer y todo eso desde tema aquí en eh, Madrid. Pero bueno, viendo la situación que se dio, he quedado atrapado. Pero bueno, o sea, ya, digamos, mis intenciones cambiaron. O sea, mis intención ahora mismo es, eh, o sea, poder eh, quedarme, porque, digamos, la, lo que poco que he visto, o sea, es una calidad de vida totalmente diferente a lo que está acostumbrado. O sea, yo soy colombiano. Entonces, mi pregunta es, ¿qué método, o sea, recomiendas, digamos, para mí este caso que llegue en esta época, llegue a, o sea, ¿qué método me recomienda para que sea más eficaz, digamos, para, para iniciar, digamos, el trámite? ¿Qué método le recomienda, don Alberto? ¿Pero qué trámite? Que, que, que, que, a ver, repítele que la, que pregunta, la pregunta, amigo. O sea, no, yo llegué a que... calidad de Turista. Don Alberto, que atención. Que... Que... Venga. Eh, que... sí, no de quedarme, yo llegué el 11, pero pasó este tema, lo del bicho pasó. Sí, o sea, sí. Entonces, precisamente... pues ya está. Cuando se levante el estado de alarma, pues tendrás que tu eh, visa turística, que durará tres meses. Esta uh -huh. es, el, digamos, la forma regular que estás aquí en España. Pero mi pregunta o es: sea, Yo quiero quedarme, o sea, ¿qué me recomiendas o qué proceso ah, guiar... si te quieres quedarte, qué te recomiendo para que te quedes? Por lo que te digo, o bien pides un asilo, o bien pides una, un voluntariado, una digamos, por estudios, eh, algo de esto. Eh, habría que analizarlo. Eh. Escríbeme al email que tengo ahí, al teléfono, al WhatsApp, y, y te analizo cuál es la posibilidad que más te conviene, ¿vale? Dale, muy amables. El número termina en 466, ¿no? ¿Me confirma? ese Sí, sí, sí. Lo sí, pongo aquí. Muy, muy amable. Venga, perfecto, Prilines, que, que nada, que vamos a acabar ya el vídeo, ¿vale? Eh, no, eh, espera, que, que me despido de todos los prilines. Les pido un like. A ver, prilines, si os ha gustado el vídeo, por favor, un like, un like. Tanto los que lo veis luego como los que estáis ahora en, en el chat, un like. Y el que no esté suscrito, que se suscriba, y muy importante, alguien lo decía esta mañana, hay mucha gente que no sabe que existe Prisline y que os estamos ayudando de forma gratuita y altruistamente, ¿vale? Entonces, decírselo a mucha gente que no lo sabe, ¿vale? por ayudarlos a ellos, y otra cosa, bueno, vamos a seguir hablando, ¿vale? Hacemos todos los días el vivo. Los que preguntáis que cómo estar aquí como invitados, tenéis el enlace a zoom debajo de este vídeo, ¿vale? entrar mañana a las ocho y media, hora de madrid y participáis y si no pues en el vivo en las preguntas del chat vale yo ahora me lo leo entero que nada queda nada queda sin nada cae en saco roto vale venga prilines muchas gracias un saludo fuerte a todos chao chao hasta mañana chao prilines chao